...tendremos un referente alteño, él tiene 26 años, estudiante universitario... ...que dio un salto de la ciudad del alto a las pantallas cinematográficas... ...con nosotros está Santos Choque, bienvenidos al programa... ...¿qué tal Santos, cómo estás? ¿Cómo estás Oscar? Mucho gusto. Bueno querido hermano, gracias por aceptar la invitación... ...estas semanas has estado bastante ocupado y también mucho más conocido... ...en la esfera mediática boliviana a raíz de lo que ha sido el estreno de, y la premiere de la película Otama. Sí, de esto. De hecho me ha impresionado mucho eh, la atención que me han dado los medios de comunicación. Claro. Por, por el premio 1 que me otorgaron en el festival Sí. y por mi participación en la película Otama. Vamos a estar hablando igual de tus premios <risa> un poquito más detallado, pero para que la gente vaya conociendo eh, todo el, el trabajo que has realizado tú, estimado eh, Santos, pues queremos retroceder un poquito ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia eh, No sé cómo decirlo porque no he conocido otras infancias Ajá. Es decir, no, no tendría una medida de comparación, por así decirlo Pero para mí Fue lo mejor que pudo haber pasado Ajá. La educación que me dieron mis padres Todo el apoyo que siempre tuve de ellos Ajá. La oportunidad que siempre ellos me dieron Es decir, eh, no sería la persona que soy, de no ser por mi infancia, ¿no? Claro. Desde, digamos, ¿Eras muy extrovertido? Soy, soy el, el mayor de tres hermanos, no, totalmente lo contrario, soy introvertido, pero, a ver, en aquel entonces, de hecho, mis, mis padres tenían que trabajar ambos, yo me hacía responsable de mis hermanos, es una de las razones por las que mi mamá me enseña a cocinar, y así era mi infancia. Ah, mira, sabes cocinar. Claro, claro, entonces... Como que desde esa edad tengo que hacer un poco cargo de mis responsabilidades Eres el hermano mayor, tienes que ser el ejemplo. Claro. Esa, esa era mi infancia. Ajá. <risa> Pero tú eras el hermano mayor de cuántos hermanos? Soy el hermano mayor de tres. ¿De tres? Sí. ¿De qué edades? Eh, uno ya tiene 22, ya. El, el otro está cumpliendo 17 y uno tiene 12. ¿Dos? O sea, ¿Varoncitos todos? Todos varones. Igual que en mi casa, te cuento, yo soy el mayor y ahí como zampoñita vienen toditos hasta el de 15. <risa> Bueno, eh, ¿tu mami cómo era? Mi mamá, eh, mi mamá era la persona que nos ponía el orden, que ponía el orden en la casa. Ajá. Ya. Eh, eso, mi mamá era la persona que nos corregía en todo, mi padre es más bien el que nos, nuestro compinche. <risa> Socavaba todo. Algo así, sí, siempre nos apoyaba, nos, nos consentía, nos daba el gusto, creo, eso sí. Ah, qué bien, interesante entonces. Así que... <risa> ¿Recuerdas alguna anécdota de infancia, así que hayas hecho algo, alguna travesura y que el papá tenía que salvarte antes, antes que sepa la mamá? <risas> eh, creo que no. No, no te digo, entiendo? mira, claro, una persona introvertida difícilmente va a meterse en problemas sin motivo. Claro. Entonces, en realidad era como que yo les pedía cosas a mis papás. Por ejemplo, cuando, estaba, cuando era pequeño, estaba en el curso de séptimo, Claro, obviamente no con esta ley actual, sino Claro, el... claro. Eh, yo les pedí ir a estudiar a la Ceja. Ahí había un instituto, vienen, nos invitan, habían aparecen las computadoras por primera vez y yo quiero yo quiero aprender, bien porque me impresiona la computadora, claro. o sea, la primera vez pues, tú tú mueves el ratón, no sabía ni lo que es cómo se llamaba, pero tú lo mueves y te sigue, haces clic y entra otra pantalla. Claro. Era mágico <risa> para mí. Era mágico y para todos y, siendo, y siendo un niño yo decía, "¿Cómo es esto? Pues, ¿Qué hay adentro?" Yeah, y en el colegio habían las computadoras y pasábamos clases este dos horas creo una vez a la semana Ajá. entonces era muy muy poco lo que uno podía aprender yo, yo quería abrir la computadora quería saber cómo funciona ah, mira, qué entonces bien. vienen y nos invitan unos, unas personas de un instituto Ajá. y yo les pido a mis papás que me apoyen y como te digo en ese momento trabajaban para ellos es un poco complicado porque tienen Ajá. que apoyarme eh, yo les digo pues quiero ir a estudiar ¿Qué? Quiero, hacer, quiero computación, quiero aprender cómo es una computadora y ya nos vamos. Y ahí es, mi, mi mamá dice, no creo, pero ¿quién le va a llevar? ¿Quién lo, claro. no ¿Cuántos creo. años tenías ese edad? Eh, ¿Cuánto no debí tener? Vas. A ver, yo terminé con 16, el colegio, eh, debí tener 12, eh, como unos 11 años, ah, 10 mira, años, 10, 10 años, 11 años. ¿En qué barrio vivías tú en El Alto? En Sencata. ¿En Sencata? ¿En Sencata? De hecho ya desde entonces, vale, esa zona, Sencata. Valera la de Sencata, sí. Sencata, ¿no? En El Alto. Eh, bueno, pero te digo, mira, mi mamá decía, no no creo, este es difícil quién le va a llevar, Hasta porque ceja, te, claro, claro. tengo ¿eh? quién lo va a recoger, y mi papá, no, que vaya a estudiar, es lo mejor que puede pasar, o sea, quiere ir a aprender, que vaya, entonces mi papá era así, la persona que decía, quieres aprender, a la... lo mismo pasaba cuando pasan mis, mis primeros partidos, a... <ríe> mi papá ya te va a comprar cachos, así. Ah ya, vamos. Sí. Lo que quería el hija le da. Ah, algo así, pero no, digamos, para una travesura, digamos. Ay, Ahí era. es como que tu mamá se encarga de eso, digamos, para corregirte si, si pasaba algo. ¿no? Ah ya, mira, <risa> qué bien. Interesante aquello, ¿no? Y tu vida escolar en, el, en la juventud, ¿cómo fueras estudioso? ¿No te gustaba mucho ciertas ya. materias? Eh, tengo mucho mi propia opinión y, de hecho, me gusta pensar por mí mismo, ya. En un principio te cuento que era el mejor estudiante Amigar, en el colegio, bien. en el colegio al menos el kinder, segundo, tercero, y después mi rendimiento escolar, por así decirlo, el académico fue bajando porque a ver, es que no te gusta, si tú no entiendes algo, que venga el docente y dice, ahora sí vas a entender. Claro. Eso no te gusta. Y en, en mis tiempos era así. Entonces como que perdí el interés, claro, honestamente, claro. honestamente, por eso perdí el interés en rendir eh, con las tareas sobre todo, pero no mi interés por querer estudiar o querer mm -hmm. aprender. Entonces, bajo esa perspectiva, yo diría que bajó en parte y fui más un estudiante promedio. Sí. Y, y, y ya casi llegando a la promoción, ¿más o menos sabías lo que querías estudiar? Cuando llegó a la promoción yo sabía lo que quería estudiar y era ser militar. Quería ser militar. Imagínate de actor a militar cuánta es la diferencia. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te llamaba la, la, la atención? de? de... Son, la, son las personas más serias del mundo. Yo, yo, me, yo una vez de niño me pregunté, ¿qué es lo que puedo hacer en esta vida? Yeah. ¿cómo, ¿Dónde lo puedo disfrutar? Me encanta mi país, quiero dedicar mi vida uh -huh. a mi país. Dije, voy a ser soldado, no puedo ser soldado. Me dice, no, es una profesión, militar. Y yo, ¿es mejor? Sí, es mejor. Ah, súper. <ríe> militar, yeah. voy a ser militar. Así es como que termino el colegio. Eh, pero ya cuando lo termino, tengo que cerciorarme de que de verdad es porque es una decisión solo una vez. Claro. Eh, y <ríe> no puede haber lamentos después, así que tengo que conocer antes esta vida. Entonces, sí, cuando termino el, el colegio, me voy al cuartel yeah. a conocer la vida de un militar. Muy ya, eh, me voy a ver cómo es la vida de mis instructores. ¿A qué regimiento vas? Eh, me fui al regimiento Escuela de Satinadores Andinos 25 Tocopilla. Ya. Está ubicado en Curahuara de Carangas, en Oruro, la segunda división del ejército. ¿Qué tal allá? Ya, ya. Eh, frío, porque está muy cerca de Sajama. <risa> <a Zahama. risa> claro. De hecho, en las noches amanecíamos y nuestras botas congeladas. Uy. Y así. Sí, era una locura. Ya, pero la cuestión es que me encanta mucho de esta vida, porque era mm. disciplinada y demás, y porque... Es una orden y cumples la orden y no hay mejor forma de trabajar, digo yo. Pero resulta que no me gusta mucho que me digan qué puedo y qué no puedo hacer. Claro. Ya tuve una experiencia que jamás voy a olvidar. Y era, quería hacer el curso y yo quería ascender. Y un, un instructor me dice, tú te vas a ir a hacer puestos militares adelantados y me iba a perder la, la oportunidad de precisamente hacer el claro. curso y ascender. Entonces le digo, solicito quedarme, ¿no? hay esa voz de, eh, claro, esa voz, voz de mando, es, ¿no? Exacto. Es, no, es, pues, o es su orden o solicitas claro. tu baja. A ver, yo fui al cuartel para terminarlo e irme ahí por, a, al año siguiente, entonces no voy a hacer mi bajo, pero es su orden. Nunca más voy a vivir esa experiencia. O sea, nadie yeah. a mí me puede decir qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces, yeah. De hecho, por eso, por esa experiencia, yo decido no, no ser militar. Ah, mira, mira. ¿no? Tengo entendido que en tu juventud, en, o en tu adolescencia en todo caso, trabajaste también de varias cosas mientras estudiabas mm, mientras estudiaba en la universidad no uh -huh. en el colegio en oh, el yeah. colegio tuve una vez un trabajo y fue durante vacaciones las famosas vacaciones yeah. ¿Qué, que ¿qué esto fue en la promoción fue mi primer trabajo fue como carpintero ayudante carpintero en una empresa de muebles yeah. eh, trabajé dos semanitas muy chévere te ganaste pesitas, te vas con eso con tus Qué lindo. Amigos, claro fue mi primer trabajo en la promoción porque uh -huh. mi papá de hecho no, no quería no quería pues porque él siempre nos nos en todo que vaya a trabajar, pero ya después cuando termino el, el, el colegio, me voy al cuartel, vuelvo y ahí sí me pongo a trabajar. Mi primer trabajo fue como secretario, por ejemplo. ¿Dónde? En la, en la, misma, empresa ¿La misma empresa de muebles, Ah, ¿viste la empresa? Entonces bien. Claro, es que tú ya conoces las personas, te decía, eres secretario, ahora sí de profesión, veniste acá a ser ah, secretario. ¿Y qué hacías en, en el Se trabajo? Secretario. Claro, sí. Es decir, así, tenía que hacer las cartas del, del gerente, tenía que administrar su, su agenda, eh, tenía que coordinar el tema de las ventas con producción, detalles. Ah, qué genial! Sí. Me gustó mucho, de hecho, esa experiencia. Imagínese, la gente que nos está viendo y que recién está en sintonía de nosotros y que le agradecemos siempre su fidelidad los sábados por la noche para el programa referentes. Estamos con Santos Choque, quien es el protagonista de una de las películas que recientemente eh, se han presentado a nivel eh, nacional en nuestro país, pero a nivel internacional ya ha tenido bastante. Muchos premios y lo tengo acá en el estudio. ¿Y qué será, no? La familia, los vecinos, conocer aquello de, de decir, wow, aquí tengo al actor al que ha ganado premios internacionalmente y, y, y la misma empresa, me imagino igual. Era mi secretario, es ahora el famoso actor de, de, de una película nacional. ¿Cómo se <ríe> sí, sentirán, no? ¿Has sí. hablado con ellos últimamente alguna vez? Eh, ¿Te has peleado con Sabes, con el... lastimosamente, don, don Gerardo. Es el, es, era el gerente porque falleció por el golpe. Ah, es una pena porque sí. en realidad no hacía más bien, yo le tenía mucha admiración. Claro. Es una persona que, sabes, eh, no había culminado sus estudios ni siquiera en bachiller. Sí. Y era un hombre emprendedor, tenía una empresa daba trabajo a más de 20 personas. De wow, hecho. Entonces, qué lindo. Fue, fue para mí bastante doloroso escuchar ¿no? que, mm. que se iba por eso. Pero, bueno, esta enfermedad mm. ha afectado a muchísimas familias, sí. no solo bolivianas, sino en el mundo. ¿Cómo cambia tu vida después el, del COVID? Él, él se enteró, por ejemplo, me invitó otra vez a trabajar, después, años después. Yo ya estaba en el campo, me dijo, Santos, vente a trabajar como secretario, ya, ya te perdés mucho tiempo, ¿de dónde estás trabajando? Así, Al Yo, uno, Sí, don Gerardo, le cuento que estoy ahorita haciendo la película Utama. Ah, ya. En ese momento estaban haciendo la película, oh, Santos, felicidades, que vienes ahí adelante. Fue la última plática que tuvimos, eh, ya después me enteré de eso, ¿no? Eh, conozco a su hija, es mi compañera de promoción, ambos estudiamos secretariado, estábamos en un instituto técnico de tareas bachiller y técnico medio, entonces ahí es donde lo claro conozco, en realidad. Sí, así fue. <ríe> eh, conocer lindo. más personas después que me hayan eh, reconocido algunas posiciones, sí, pues este, mis tíos, se acordaron antes, que felicidad, mis padrinos, por ejemplo, me escribieron. Eh, Qué bien. Eh, mis tíos me decían felicidades Mi prima que estaba llegando de Ecuador también Entonces imagínate, claro. imagínate sí. Bueno, vamos a hablar y le vamos a dar un gran espacio a la película Tama Pero eh, todas esas experiencias laborales que tú has tenido Me imagino que te han ayudado también para lo que ya ha sido el tema de la, de, de la actuación eh, Por lo menos en la disciplina, en algo han aportado en tu vida En actuar Bien, en conocer el mundo como tal, las personas, la forma en la que se comportan, por qué se comportan, cómo, cómo lo hacen, eh, qué motiva a las personas a hacer buenas eh, actividades, más actividades, como, como, como lo que decimos, las per buenas personas y las malas personas. Uh -huh. eh, ¿Por qué es que no podemos pensar todos de la misma manera? Sí, un minero no va a pensar igual que un chofer, de hecho, van a ver, se pueden entender si se conocen, pero cuando se trata de diferencias, opiniones, siempre piensan distinto. Las personas de la ciudad, las personas del tuviste campo experiencia piensan. experiencia con la mina? Y, sí, de hecho, la, la cuestión es que para mí todos esos trabajos solamente me ayudan a tener una perspectiva de la vida como tal, eh, algo amplia, y esto sí me ayuda a interpretar un personaje, al claro, momento puedes. de construir el personaje. ¿Has hablado de mineros, de choferes? ¿Has tenido alguna relación sí, cuando de, estabas joven? De hecho. ¿Alguna ocupación de esas? Eh, sí, durante la universidad tuve trabajo. Mi primer fue como secretario, como te había comentado. Pero después, o sea, me metí tanto en esto de la empresa, me encantó tanto que ya no estaba haciendo el trabajo del secretario, estaba haciendo el trabajo del. <risa> del gerente sin que él me lo pidiera porque yo había visto, por ejemplo, su, su cartera de clientes, la mayor parte era el Estado y no había tanto su participación en el mercado y le decía, entonces, hay que evaluar el tema de los costos, porque estaba en la universidad, estaba claro. viendo costos productivos y me metía así a su empresa y, y había descuidado un poco mi trabajo como secretario. Claro. Entonces, yo quería mmm, que su empresa pueda participar más en el mercado boliviano. Claro. O, o sea, no, no digo que deje de trabajar con el Estado, sino que en el sector es, es bueno, sí, porque es su, su forma competitiva. Además, a ver, si más del 90% depende del Estado, entonces como que es peligroso si de algún momento esto, este mercado fracasa claro, no, te vas sostener, mercado no te vas a sostener por la otra parte. Entonces le digo, sí, ya está bien, pero eres el secretario. ¿no? Y así es como que decido otros trabajos y también como se viene la oportunidad, porque viene un día profesora Patricia García, la profesora de teatro, nos invita a clases de, de, teatro, de teatro en la universidad. Y ahí me da, me causa mucha intriga su forma de expresarse, Ajá. porque yo no, de hecho, no, no suelo estar delante. Era muy malo exponiendo, por ejemplo, en clases. O sea, expresándome frente a las personas. ¡No te ¿no? creo! No, de hecho, es, es muy en serio. Entonces. Cuando viene el profe Pati, digo, wow, es que me sorprende. Claro. O sea, ella es profesora. ¿sí? Además, cuando veía a mis docentes, como que vienen con otra energía, rara vez sonríen. ¿sí? Cuando hay exámenes sorpresa, quizás, sino bien alegres, no sé. Pero ella tenía otra energía distinta y yo quería saber por qué. Me da, esa, me da esa curiosidad. Entonces, tengo que ir a sus clases, pero no sé si quiero actuar. Lo dudo, pues. Claro, me imagino que... Ya, digo, ahí. sí, porque sí, si sí, actúo, voy a estar en... O sea, voy a hacer una obra, no creo. Así, entré una lucha mía y ya vamos, un día va a ser. <ríe> Ir a un día, sí. Eh, honestamente, esa era mi intención. Ir un día a clase de teatro, me fui. Y estaban construyendo ya una pequeña obra. Me gustó mucho el, el personaje, la, la temática que tomaban. Dije, wow, esta forma de comunicarse es muy... Interesantes Interesante esa impresión. bien bonito. Este, además. Y, o sea, yo que no me cuesta expresarme frente a las personas, imagínate esta otra forma de hacerlo a través de personajes de una historia, decir cosas. Entonces yo dije, ya quiero, quiero ver, a ver, construyamos. Hacemos la obra y me quedo así dos años. ¡Qué bien! Ahí fueron tus primeros inicios entonces sí. en la actuación, en, pero no dejabas en, en paralelo tu trabajo entre ni universidad. Ese, Entre ese tiempo de hacer teatro, solo sabía incrementar, o sea, iba a clases este, a mediodía de teatro y tenía que tener otros trabajos porque el trabajo de secretario no es pues como que te dice ándate a tus clases de claro. teatro, digamos, ¿sabes? Ah, tienes una presentación, anda, digamos, no es así. Entonces, así mm -hmm. es como tomo, opto por otros trabajos como el de albañil y taxista, que eran los trabajos que tenía de hecho en ese momento. Para generarte tus ingresos, ¿no? Exacto, sí, exacto. ¿Cómo llegas al, al cine boliviano? Eh, como te dije, dos años después de teatro, viene un día la profesora Patricia y nos dice, chicos, vayan a, al casting, están haciendo una película boliviana. Todos mis amigos muy animales, sí, vamos, vamos, una película. Sí. Claro, a claro, ellos que les gusta llamar la atención, ¿no? Este, ah, no, ¿qué, ¿Qué personaje ser? Sí, no sé, y si nos va bien, hermano. Así, emocionados ellos. Yo, no creo. <risa> porque voy a estar en la cámara, en las pantallas grandes. Claro. Si sí, sí, en esos dos años de teatro yo siempre había evitado hacer un personaje protagónico, siempre había querido hacer solo pequeños papeles, pero sí había querido ser parte de este mundo. Imagínate ahora tener que hacerlo y que quede ahí en, en, en una película. Claro. Eh, honestamente me lo dudaba en ese momento y ya, pues, mis amigos me animan. Vamos, vamos, vamos. Sí, tú ya has presentado, sí. Tú, tú Santos, has, has, has enviado tus datos. Ya. Yeah. Sí, ya. <risa> ya, pues en ese momento envié, eh, dos semanas después me dicen Santos, ven al casting presencial. ¿Qué película era? A ver, ¿no? De, ver, Mar no. de Marcos Loaiza. Ya. Eh, me dicen, ven, y yo, ya, pues hay que ir al casting presencial, ya me he metido en esto, no ve, no puedo claro. fallar, ya me, metí, ya me comprometí en esto. Entonces el casting era a las 3 de la tarde y yo llego a las 6. Uy, 3 horas. Eh, Ajá. Ja. <risa> ¿Después? Sí. ¿Qué te dijo Barcos Loisa? Pues, él estaba haciendo el casting con su equipo. Su equipo y él también estaba ahí. ¿no? La cuestión es, a ver, yo en parte como que me saboteaba inconscientemente, tal vez conscientemente, pero es que no, no sé. Claro, no era así como que... Sí, no estaba muy animado. Pero me daba curiosidad conocer y además ya había dado mi palabra de ir. Entonces digo, ya, ya son las seis, también iré nomás. Entonces llego porque me perdí, tampoco sé mucho de venir por acá, estaba caminando, de hecho, por esta misma dirección, porque es en Calacoto. Ah, ya. ya. Entonces por esta misma avenida enorme de acá, no sé cómo se llama, estaba caminando, era, oh, este era, este era este edificio, era este edificio. Y así estaba pasando tres horas. Wow. Y llego a las seis y me dice, Santos, ¿qué ha pasado? Si No, te cuento que no suelo acostumbrar a venir por acá abajo, parece un laberinto. <risa> Pero es la verdad, parece un laberinto, ¿no? Ya, entonces, ya, pero por fin llegaste, más lleno, te parecía. Está bien, este pasado, ¿todavía hay algo de tiempo, me dice. Y yo, está bien. Se acaban de ir, de hecho, estaba lleno porque habían otros personajes, ¿no? Otros, claro. Eh, se acaban de ir, ya, de hecho, recién estamos terminando, pero todavía hay algo de tiempo pasaba, me dice. Ya. Paso, me ve Marcos Loaiza y me dice, tú vas a hacer caras. Y yo, ya tengo el papel. Sí, tú vas a hacer caras. este Ya has hecho teatro, ¿verdad? Hiciste con Patricia García dos años y claro. ya, en el perfil que le había enviado ahí habla de, de Hablaba experiencia. de tu experiencia, claro. ¿no? Claro. Entonces, sí, ya, está bien. este Venite para los ensayos, que te tomen las medidas de la ropa, el tema de vestuario y demás. Y ¡Qué lindo! Ya, y tú así. haces el personaje. De caras en la película claro. ver Es hoy el amigo de Tupa. Entonces, ¡Qué genial! Entonces, ahí es donde los conozco, a los hermanos Loaiza. ¡Ay, ya, mirad! Ah, sí, lindo. a todos el equipo. ¿no? Y de ahí, cuando ya, ahora ahora el tema de Utama, ¿cómo, cómo llegas a.? Ya, ya conocían tu trabajo, me imagino, sí, los, sí. los cineastas. Yo, yo también había conocido un poco del cine, un poco y. Ahí tuviste. Me había, me había gustado mucho, de hecho, me gustó, me encantó. De, una de las cosas que más me gustó fue la comida sí. <risa> cocido muy rico ahí ¿eh? cátteris de de, uh, de las películas sí. ¿eh? era rico <risa> ya, la cu... a muchos no les gusta pero a, a, no, a mí sí me, sí me gustaba es que uno podía ir y a Dame Dos Sandys ya. y, y pedías así comías <risa> sí pero la cuestión es que tres años después de que hicimos eh, Averno y de todo me invita ¿Cuándo te viste antes cuando te viste ya en Averno sí. en pantalla tú verte a ti mismo qué, qué fue lo primero que se te Uh -huh. Pasó por la cabeza. Y más bien no me reconozco, porque la mayor parte del tiempo usaba un luchu, o si no, usaba una gorra así. Claro, claro. Entonces. Eso te ayudó muchísimo entonces para soltarte un poquito, porque no, no era no, todo tu rostro que se veía en la película. Es decir, yo seguía teniendo la intención de no llamar la atención. Claro. Pero me gustaba mucho a, a actuar. Eh, y además me gustaba mucho el tema de. de que, que, ¿Cómo lo digo? El mensaje que puede dar un, el cine, bien, una película, claro. más, Una obra de teatro entonces cuando veo me veo por primera vez digo ojalá no me reconozcan en realidad porque era lo que más niña me daba y te daba vergüenza no no sé es, no sé me gusta pasar desapercibido quizá porque es la mejor forma de poder ver el mundo yeah. ya cuando, o interactúas mucho con el mundo y eres parte o puedes observar y ver la maravillosa forma que uh -huh. tiene el mundo y yo prefiero observar entonces es mejor pasar desapercibido, pienso yo. Bueno, pero ya estabas eh. en el... Claro, ya, ya estabas estaba ahí. El, ya el, estaba ahí. Ya habían el, rodado el, la película. Eh, exacto. La cuestión es cuál era mi primera impresión. Pues ojalá que no De hecho, te cuento que a mi familia yo no les dije que hice la película yeah. a nadie. Es decir, ni mis hermanos ni mis papás no sabían que hice Averno. ¿Cómo hecho, se enteran? Mi prima ve la película y luego veo este una foto, luego veo una foto mía con el equipo de actores ahí tomando a, a Berno, Marcos Loaiza, que, no, y, y ella fue pues, la que no, y no, Santos, ¿eres tú? Sí. Y yo, sí, ¿y por qué no, nos has dicho? Así. Y yo, ah, no, no, has no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo estaba, no, no, porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, podía no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, podía no, pero en esa ocasión mi, mi prima es que dice, pasa la voz y le dice a mi mamá, mira dónde está el Santos, si este, has hecho una película, ¿dónde? ¿Cuándo? En el cine no te creo. ¿Pero qué hacías tú para, para ir a grabar, o sea, para ir a los rodajes? Yo siempre, siempre he tenido trabajos, pues ya. Ah, ya, entonces, entonces decías que ibas a trabajar, sí. les mentías. De, de, ahí, ese de, ahí, de ahí cuando mi mamá me dijo, ¿por qué no nos has dicho? ¿Te, te acuerdas que estaba yendo a trabajar una vez a la ciudad? <risa> No era do, trabajar, do, era trabajar claro, era, era, era trabajo, era trabajo <risas> ¿no? fui a trabajar ahí, era eso. Pero era no quería primer... decir qué tipo de trabajo, Exacto, digamos. sí fue así en realidad lo a tu familia de cierto eh, modo? De cierto modo, no lo comenté, no lo no lo comenté. Eh, no sé, no lo comenté y después ya se enteran y ya pues cuando llega Utama y sí les digo desde, de hecho, desde el casting. Bueno, si ¿Me han vuelto a llamar Marcos Lois? Este, a que... ver cómo me irán, nos vamos a ir al casting, a ver qué tal yeah. ¿Y en Utama? Eh, en Utama de hecho ya me apoyaron desde un principio. Yo tenía, de hecho en ese momento estaba en el campo, iniciando un proyecto mío y tenía algunas responsabilidades con los animales, no podía dejarlos yeah. ya y más bien y afortunadamente mis, mis tías y mi mamá tuvieron eh, la gran voluntad de querer darme todo su apoyo, uh -huh. me ayudaron con el tema de, de no descuidar a estos animales para que así yo pueda viajar hasta ah, Chubica sí. para hacer la película. Eh, en ese aspecto me apoyaron porque más bien... el campo al, a la pantalla grande, sí, el séptimo arte. También, cine. también. En ese momento sí estaba metido en el claro. campo. Claro. Santos, para la gente que nos acompaña, Santos Choque, he buscado varias publicaciones en internet, recibió el premio a Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Beijing. Vamos a ver estas imágenes, por favor, que la producción ha preparado y vamos a comentar sobre ello. Adelante. 桑托斯·肖克，我们的家园。Congratulations to Mr. Sanders for winning the Best Supporting 非常年轻的演员啊是看得出来他非常的激动那在听他的获奖感言之前我们首先还是通过短片来回顾一下他在影片当中的精彩表现 Actor 是 donde te dan el premio al mejor actor de reparto. Hemos visto tu emoción, ¿no? Pero hasta ahora... No, no me lo espero. Hasta ahora es, me cuesta, creer que, cuesta eso, creer que esto pasó. Honestamente, ¿sabes? Eh, no tengo mucha experiencia como actor. Tengo, había hecho teatro ya antes con muchos principiantes, claro. pues no estudiantes que queremos aprender. Los estudiantes se equivocan mucho. Por eso los estudiantes, estamos aprendiendo algo. Entonces, cuando hicimos, por ejemplo... Averno tenía la idea básica de lo que era actuar, de interpretar, de construir un personaje, me gustó mucho. Después ya para Utama había visto mucho de lo que, de, por curiosidad, precisamente había visto el trabajo extranjero, había visto de lo que había hecho en ese momento Paolo, Paolo Vargas, el, el, el actor de Averno. Yeah. Eh, me entero que había ido a trabajar hasta de, de lustre para pensar el personaje, me interesante lo que había trabajado. Y ya después, por curioso, digo, pues ahora entonces un, trabaje, digo, un trabajo de más protagonismo, un personaje con mayor protagonismo tiene una mayor responsabilidad y tiene que ser trabajado a profundidad, ¿no? Y ahí es donde recibo la película Otama, el guión, y digo, este Clever tiene que ser trabajado bien trabajado. ¿Cuánto tiempo tenemos? ya yeah. ¿y cuánto <ríe> y tenías? Un mes wow. para preparar, o sea, imagínate. Más bien y afortunadamente ya mi vida no difiere mucho del personaje, del estilo de vida, así que puedo decir que conozco mucho del campo, entonces más bien afortunadamente se me puede ayudar para, para ya más tu trocar. papel de, de Clever ¿has, ¿has puesto parte de tu vida, eh... de tus experiencias personales? Tal vez un poco, pero no, no tanto, no tanto, de hecho diferimos mucho en cuanto a nuestra forma de pensamiento. Entraría más en el tema, pero tal vez entraríamos en el spoiler, pero claro, de hecho, es, de plástica, hecho sí, Clever y yo diferimos mucho en nuestra forma de pensamiento. Uh -huh. eh, <ríe> en sí, pero haber recibido el premio para mí fue todo, uh -huh. todo un honor y sobre todo un factor motivador. Para de, seguir creciendo. Que, sí, exacto. Uh -huh. eh, ahora mismo lo que es difícil es que llegue el premio al país, te cuento. ¿Por qué? Eh, Está, es, es de plata y está bañado en oro, me parece, tiene, por sus características y su composición. Ah, ya del, del, del, del mismo galardón. Su, por por sus características y su composición no puede ser enviado, como, tampoco como este mercadería, porque no es comerciable, no es por un tema comercial claro. y además tampoco por correo. Entonces tiene que llegar, me dijeron, por valija diplomática y espero que el gobierno en realidad nos apoye un poco con esto, porque, nos, como te digo, si no es por valija diplomática no va a poder llegar uh -huh. al país. Eh, de hecho, eso fue lo último. Hace dos días recién platicaba con los organizadores del festival. Me dijeron que no se va a poder enviar por otros medios y que tiene que ser a través de este de este medio. Y tengo que comunicarnos con el embajador que, claro. que recibió el nombre, de hecho, en mi nombre, el, digo el premio en mi nombre. Claro. Entonces, ojalá. Pues, Pero ya ojalá. lo vas a tener muy pronto en sí. tus manos, me imagino. ¿no? Sí, ojalá. Pero más allá de ese galardón, que obviamente es bueno tenerlo y que lo vas a agarrar y lo vas a poder tocar <risa> y, te, y tenerlo en un lugar especial en tu casa. Eh, Utama te ha ayudado muchísimo a visitar otras regiones, a conocer otros países. Sí, sí, en ese aspecto. A mí me encanta mucho como te digo conocer el mundo y haber podido llegar a Chubica fue una experiencia inolvidable. El Salar, es, ese lugar es mágico, ¿no? Claro. Es increíble, este, las casas, el ambiente. Mira, estoy muy acostumbrado al campo y allá sí me terminé deshidratando. O sea, es, es, mucho, es mucho más pesado, de hecho, el, el lugar en el que, en la, la ocasión en la que hicimos la película. Entonces, es muy, es muy interesante, para mí es enriquecedor. España, por ejemplo, fue otra muy buena experiencia porque pude conocer a actores, directores claro. de otros países, eh, el trabajo que realizan, sencillamente poder verlo ya era para mí un enriquecedor. Qué genial, sí. ¿no? Málaga también hiciste un discurso, tenga en, entendido. En Málaga tuvimos entrevistas, eh, no no no un, no un discurso, pero sí entrevistas. Eh, ¿Qué más? Tuvimos el de fotos, vimos las películas, eh, conocimos un poquito de Málaga. Claro, de <risa> la ciudad, <risa> ¿no? Bueno, tú mucho hablas de que eres una persona del campo, ¿no? Por lo menos has estado todo este tiempo. Es más, hasta un, dos meses antes de que sea el casting tú estabas trabajando en el campo, ¿no? Sí. De la película Tama. ¿Crees que el papel de Clever te encasilla o más bien te hace crecer? Me hace crecer. Porque... Amplía un poco tu perspectiva de la vida. No todas las personas piensan como yo, a mí me gusta el campo, pues uh -huh. ya. Eh, a tal punto que estoy dispuesto a hacer el trabajo que probablemente casi nadie quiere hacer. Mira, en el campo los jóvenes crecen uh -huh. y se van. Se llama migración, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo queda el campo? Pues abandonado. Yo soy el joven que va al campo a querer cambiar esa realidad. O sea, soy totalmente lo opuesto al citadino que dice que la vida está en la ciudad. Claro. Entonces Clever es, es un poco distinto. Pero en, ese ahora, aspecto, en ese aspecto enriquece mi persona porque digo ahí te ayuda a ti a entender la perspectiva que tienen las personas de la vida. Pero no siempre está, tendrás papeles de actor de ah, que hagas claro, referencia al campo, claro que tendrás más adelante y lo que viene porque tienes 26 años entonces ah. hay un, un camino por recorrer y que con todo con toda esta experiencia yo creo que vas a llegar muchísimo más alto de lo que ya has cosechado en toda esta etapa. Claro, en, en Averno hice de lustre, digamos, Claro. Uh, es distinto, este, en, las en las obras teatrales también en las que participé también era otro personaje, en algunas personas era el, el romántico, ah, casi, claro. claro, en otras era el mesero, cosas <risa> así, entonces sí, yo entiendo muy bien que es el perfil, eso es distinto, es... Uh, también hice algunos cortos, por ejemplo, una experiencia con, trabajé con algunos estudiantes de la UMSA, porque estaba buscando, quería activamente practicar, claro. esto tiene que practicarse el, el teatro. Entonces hice algunos cortos con estudiantes, para mí fue también enriquecedor ver cómo no, los jóvenes en las universidades están, o sea, intentan hacer producción. Claro. Sí. Y la, la gran diferencia entre las personas que todavía, la productora de Almafís, por mí y la los... Los estudiantes, los recursos que tienen, los que cuentan. Eh, recuerdo que me decían, tú vas a ser oficinista, ya me habían dado el papel y, me, y no me dan el traje. Ya. Entonces yo le digo, vestuario, como es? Este, trate un traje. Che, hermano, vas a disculpar, pero es que mi traje de... de... Solo tengo un traje, pero no acostumbro a usar trajes tengo uno de mi graduación y parece de banda o sea tú crees que este traje va a dar la impresión de que eres un empresario así un oficinista no creo Ah, sí tienes razón este otro ya desde así así como. Es que son presupuestos ver. muy cortos, claro claro claro es, no, es por, eso vez, te, por eso te digo es enriquecedor <risa> te ayuda a ver cómo cómo están las condiciones entonces claro. pero por eso también está mi poca experiencia no para decirle entonces sabes que podemos trabajar no tienen otros de tus compañías porque estamos trabajando ¿sí? ya conseguimos un buen traje, sí. ya un poco más sí, y ya así. te veías de, ya, de, un de, mejor, de un poco mejor de, un poco mejor esa. un poco Claro, ahora, sí. pero es, es parte de la exigencia, ¿no? Porque todo lo visual también tiene que hacer al papel que estás haciendo, exacto, al perfil, no puedo exacto. decir soy policía si estoy de polera y short, digamos, ah, ¿no? Claro. a no ser que sea un policía de la playa. Oh, no claro, oh, a menos que sea comedia y luego con ahorita, claro, sí, claro, comedia, ¿no? Pero en este caso no, no era comedia, ¿no? Claro. claro. claro bueno, sí. qué lindo compartir contigo, Santos, y sobre todo eh, saber que todos los sueños se pueden cumplir. ¿De niño te imaginabas tú ser actor? <risa> no, no, jamás, jamás Muy bien, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial Y al volver estamos ya con nuestro sector de tertulia Tenemos muchas preguntas que nos han escrito en nuestras redes sociales Así que atento porque este sector es uno de los más esperados De nuestra audiencia de referentes Pausa y volvemos con mucho más Gracias por su preferencia, nosotros continuamos con más. Para la gente que nos acompaña esta noche, estamos con Santos Choque, uno de los ganadores un premio internacional, el mejor eh, actor de reparto en el Festival de Cine de Beijing. ...y que es protagonista en la película... ...que recientemente se ha inaugurado de Mar... De, es, ¿qué ...es... ...no es Marcos Loaiza, ¿no? Es el, Santiago... No, perdón, Alejandro, el, Alejandro Loaiza... Alejandro Loaiza, ¿no? ...del hijo de Alejandro Loaiza... ...que es Utama... ...y que mucha gente ya está yendo a los cines bolivianos... ...a poder ver esta película... ...y que ahora lo tenemos aquí en referentes... ...como te decía, querido santos... ...nosotros toda esta semana hemos puesto la fotografía... ...en las redes sociales tuya ...y la gente va escribiéndonos... De acuerdo al, a, lo, a, lo, a lo poco que te conoce y también quieren, quieren también ser partícipes del programa, ¿no? Y hacerte algunas preguntitas. Por ejemplo, Dilma Alvaraz dice. El llegar lejos implica sacrificios. ¿Cuál fue el tuyo? Mi más grande sacrificio. Sí. El no tener, eh, ¿cómo se dice esto? Estabilidad. ¿En qué sentido estabilidad? Económica, primero. Uh -huh. Eh. Mira, yo jamás in intenté hacer, llegar hasta acá como actor, por ejemplo. Claro. Pero lo que sí sabía es que no es mi pasión sencillamente quedarme en un trabajo que no me gusta, ¿ya? Oh. Por ejemplo, cuando era secretario lo disfrutaba, pero no es mi pasión. Claro. Entonces, si tengo que dejarlo de lado, lo dejo de lado. Y algo que pensaba que desde mi infancia, como era ser militar, también lo tuve que dejar, porque en un punto decidí no hacerlo, ¿ya? Todo eso oh. tiene un costo en la vida. Después sí. de un largo tiempo te dice este no vas a tener estabilidad. Y peor, los trabajos de, de, de albañil, de minero, de taxista, son trabajos que no siempre son seguros, a menos que vaya a ser maestro, pero tampoco es el futuro que yo quisiera, ¿no? Wow. Entonces, y, y menos de, en la mina, digamos, porque me voy a desgastar demasiado físicamente. El costo de todo esto, de, de mi curiosidad, de querer conocer el mundo, fue la estabilidad. En un punto llegué a hacer la película, este, no me imaginé tal éxito, sí quería hacerlo bien, obviamente, claro. y, y te puedo decir que es eso, para mí fue y eso. Se fue, ¿no? Bueno, me olvidaba yo, en el sector, cuando no quieras responder alguna de las preguntas de la audiencia, nos tomamos un sorbito, esa es la hermenéutica, bien. pero estaba bien emocionado por todo lo que tú has vivido, entonces, eh, ahora sí te explico la hermenéutica del programa. Okay. ¿Por qué brindamos? Por Utama. Brutano. Quiero saber, quiero conocer la impresión que va a dejar en nuestro país. Muy bien. Y por el cine boliviano, sobre todo. Por el cine boliviano, sí. Salud. Por supuesto, salud. Vamos con la siguiente pregunta. Tania González dice: ¿Crees que los papeles de actores bolivianos están trillados en la pobreza? No. No, porque este, eso lo dices si no has conocido mucho, las suficientes películas bolivianas, Este ahora mismo está pseudo, ya y no, no habla de pobreza necesariamente, de hecho es más de acción. Eh, eh, a ver, el tema de la pobreza también me, me parece que tiene el enfoque en este caso económico, ¿verdad? Para mí solo hay una pobreza y es mental. ...entonces es diferente también la impresión que tengamos de la pobreza... Claro. ...claro... ...este, si te preocupa tanto que una persona use una barca y unos zapatos lujosos... ...pues bueno, digamos, es una impresión, la, la forma de pensar que tú tienes... ...pero si están trilladas, no creo, porque hay producción que es bastante buena... ...y es, es otro estilo, claro. no, no para nada está abocado a la pobreza. Carolina Blanco, desde Oruro, nos manda un abrazo gigante... ...dice que todos los sábados mira el programa, gracias Carolina y a toda su familia... Pregunta, ¿Santos está soltero? Sí. Sí. <ríe> no tuve mucha suerte en ese ¿Cómo tiempo? se conquista Santos? La, para mi audiencia femenina que por ahí eh, en estos momentos está tomando en cuenta si Santos podría ser la próxima pareja de alguna de mi de, de la gente que ve el programa. Sabes, no sabría qué responderte, porque me parece que. Las personas se pierden cuando intentan conquistar. Es decir, una vez me decía una chica, no vas a conquistar a alguien si no das todo de ti, por ejemplo. Bien. ¿Qué le prometes? ¿Qué vas a querer hacer? ¿Qué vas a dar de ti? Y yo decía, pero es que si le voy a prometer cosas, es una promesa. Y tú no eres una cosa para estar conquistando. Eh, no sé si es la, la, la intención esa. Para mí no. Eh, y, y las veces que, que ha pasado, que obviamente... He tenido relaciones. Por eso son ex, pues, es que no ha funcionado. No ha funcionado, ¿no? Claro. Marta Ugarte, en esa misma línea, dice, ¿cómo te gustan las chicas? A ver. Sinceras. <risa> es lo más importante. ¿Sí? Es lo más importante. Después hay detalles que siempre te van a gustar. Es decir, a ver si comparten los mismos gustos. Pero si una mujer es sincera, no solamente una mujer, creo una persona, ¿no? pero... <risa> si vas a conocer a alguien, pues que sea sincera, honestamente América Rivero, desde la Ciudad del Alto Nos manda un abrazo, dice Qué orgullo tener a un actor En una de las películas más importantes de Bolivia Y sobre todo que sea del Alto Te mando un abrazo, dice ¿Con qué actriz o actor te gustaría trabajar en un futuro? Uy, actriz y actor Yo diría que con mis dos profesores de teatro Patricia? Eh, Patricia García, que fue tantos años pasando clases con ella jamás hicimos una escena juntos por ejemplo eh, después está mi coach Freddy Chipana en ah, la película estuvo con nosotros, en la ¿no? película Utama y igual no, no tuve la oportunidad pero para mí sería un verdadero placer alguna vez compartir escena con él. ha estado sentado en esa misma silla donde tú estás <ríe> aquí un referente Freddy un gran referente igual de el, del, del teatro y sobre todo también en la actuación boliviana no eh, a ver tengo otra pregunta. Paola Pérez dice, si pudieras elegir un personaje de alguna película, ¿cuál serías? Personaje de alguna película. Ajá, ¿Y ¿De qué que, película? Que ya ha pasado. Sí. ¿Te gustaría interpretar? De las que hayas visto tú. De las que me hayan gustado. No creo que quisiera alguno, porque sabes, de las que me han gustado, me han gustado como son, ya, y por la forma en la que lo han hecho los mismos actores, es decir, es, es la razón por la que me ha gustado. Y, y si yo lo haría, sería diferente, entonces tal vez sería diferente la, el, el, el hecho de que me guste. Eh, te diría más bien que a mí me encantaría alguna vez conocer un poco de la película, de, las, de nuestra cultura antigua, no sé si de la antigua, de la Inca o de la Maya, no sé, pero me gustaría mucho conocer eso. Esa experiencia, tener esa experiencia. La, sí, interpretar, inter, interpretarlo, interpretarlo. Me encantaría esa experiencia. Honestamente. Pablo bueno, Agassi está preparando una película. Nos dijo que igual estuvo acá, que va a hablar un poco de la historia de Bolivia. Tal vez por ahí podrías estar hoy un poquito más atrás, señalada, Así no, que no sé, no sé. Eh, podríamos estar ahí buscando. No <risa> ya sé. tiene un actor, Pablo, si está viendo. Aquí está Santos, <risa> que puede funcionar muy bien. Eh, un saludo, por favor, querido Santos, claro. por la alegría y por... La esperanza de que cualquier cosa que uno se promete puede, puede llegar a cumplirse, si tienes esa disciplina y esa constancia. ¿no? Sí. Salud. Salud. A ver, Fabita Rodríguez, desde Cochabamba, nos manda un gran saludo. Gracias, Fabita. Dice, no me pierdo el programa. Y junto a mi hermano, nos encanta ver a los invitados que ustedes todos los sábados nos proponen. Gracias, Fabita. Te hace la siguiente pregunta. Dice, si te dieran a elegir entre interpretar a un superhéroe, ¿cuál serías? Entre un superhéroe. Imagínate un superhéroe interpretado por Santos Choque. Uh -huh. el Chapulín Colorado. Ah, mira qué <risa> linda respuesta. <risa> wow. Eh, es el mejor superhéroe porque es la mejor expresión de una persona llena sí. de errores, pero que afronta sus miedos. Sí, sí. cierto. Eso, eso, eso creo. Eh, otro con superpoderes, no sé. Los lo, lo maravilloso de los superpoderes que ya, ya te, ya te grandes. Sí, claro, claro. No. Pero no sé, no, yo diría el, el chapulín colorado. El chapulín colorado, mira, qué lindo. ¿Te gusta mucho? ¿Veías de, de sí, niño la serie? Sí, de hecho, a mi abuelo le encanta, de hecho te cuento. Yeah. A mi abuelo, a mi abuelo siempre estaba así. Y el tiempo que está en el campo y el chapulín colorado, antes ya no de la té, bien triste. Oh, sí. Ojalá que vuelvan <ríe> otra vez. <ríe> ¿No? Sí. Marcos Peñalosa te manda un abrazo, dice de la misma manera, dice qué éxito que haya tenido un joven alteño y que nos alegra a todos los de la Ciudad del Alto por todo lo que estás triunfando, ¿no? Marco Peñalosa te pregunta lo siguiente, dice, ¿qué le dices a los que te critican? ¿Tienes críticas? No creo, ¿o oh, sí? No sé. <risa> No sé, creo que van a venir recién. Pues la película. Después de ver la película. Sí, claro, van a venir. Este, no, no me gustó. No sé, qué sé yo. Hubiera querido esto, que, que haga esto, que sea diferente. De hecho, te cuento que soy mi peor crítico. Ah, ya. Yeah. O sea, soy muy exigente conmigo mismo en diferentes aspectos, ya. Eh, cuando hice la película, por ejemplo, yo quería verme en cámara. Y Alejandro, el director, me dijo: no lo hagas, porque cuidado que tú veas alguna impresión y quieras cambiar esto y después tú. tú tu actuación va a cambiar y por tema de continuidad no va a ser bueno para la película. Claro. Entonces no lo vi, pero entiendo, pues porque es, él sabe lo que hace. ¿no? Pero soy un crítico digo porque yo desde ese momento ya estaba considerando si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo claro, bien. Claro, porque lo que quería era la perfección. La, la película, ¿no? por ejemplo, tiene muy buenas críticas porque dice que está trabajando desde el silencio, con mucho, con eh, no tiene muchos guiones, ¿bien? no tiene mucho guión, pero está muy bien trabajada desde los gestos. Claro. ya yeah. y una persona como yo que no no siempre está o sea no soy la persona que va a su celular y se está haciendo una selfie no, de hecho no tengo fotografías mías porque no, no acostumbro, sencillamente, ¿no? Porque tengo algo en contra. ¿sí? ¡Qué raro actor! Sí, no, no acostumbro, sencillamente. Entonces, para mí era un poco difícil mm -hmm. tener que trabajar porque no conocía bien mi rostro. Claro. ya y, y, era, y era mi peor crítico en ese momento porque decían, si no lo estás haciendo, eres un bolo así, Claro. Así, si no lo estás haciendo. Pero, oja, pero todo lo estriónico, ¿no? Ajá, sí. Entonces, entonces yo di los, los, el 100% de mí, pero todo el tiempo que pasó en postproducción, digamos, estaba con la curiosidad de si lo habré hecho bien, lo habré hecho bien, lo habré hecho bien. Este podía haber hecho eso, no sé. Y ya yes. cuando tuve la oportunidad de verlo en, en Málaga, diga ¿está bien no ¿Está bien no <risa> Ah, sí. no, no dije sí. que tampoco, está excelente. Sí. Se, ¿no? se consiguió lo que quería, es verdad. Y está, está linda, es la película, la película es linda. No, no es que no. No, es, lo has hecho excelente, verdad. porque si no, no tuvieras ese premio en el Festival de Cine de Beijing, digamos. ¿no? Entonces, sí, a veces nosotros un poquito nos limitamos, pero eh, opiniones también son buenas ir viendo de gente que sí. sabe. siempre es bueno. Y eso me da pie a esta pregunta de Paola Fernanda, que te manda un abrazo desde Cochabamba, Así y dice: es. ¿Hay envidia en el mundo de la actuación boliviana? ¿Te ha tocado alguna vez o alguna discriminación de alguien cuando ha sido algún casting? No, no, no me ha tocado. Tampoco es como que haya participado de muchos castings. No se hacen mm. películas muy a menudo en nuestro país. Sí. Entonces tampoco es como que haya ido mucho. Y respecto a mi corta experiencia, que es, por ejemplo, no. Conocí al, al único actor ahí, a Paolo, que, es, eh, que era el único que tenía mucha experiencia. Después estaba Zeta también, por ejemplo. O sea, claro. Eh, habían algunos con experiencia. Después habían muchos otros, pero yo ya no estaba durante el rodaje, así que no tuve la oportunidad de conocerlos, solamente de ver su trabajo nada más. Eh, no puedo decir que haya sido tratado alguna vez. A menos. No, jamás. Este, además, a ver, hablábamos de mi infancia, eso sí, no nunca me pasó en el mundo del cine, lo, tampoco en Utama, porque en Utama también ellos estaban empezando, los abuelos porque son actores naturales, era su primera vez, de hecho era como un papel en blanco, porque ellos Entonces, están dispuestos a aprender, yeah. ¿no? Entonces aprendemos desde, desde cero, de hecho. Eh, pero te puedo decir, por ejemplo, que en mi, en mi infancia, sí encuentras a los chicos que quieren hacerte bullying, ¿verdad? Y yo era el pequeño, o sea, yo terminé el colegio con mis 16 años y medio. Yeah tenía el colegio con 16 años y medio, entonces es como que eh, era el, siempre el más joven del curso claro. el, por ende el más pequeño, ya, y siempre están los, pues, los más grandes no, no. los que tienen un año más todavía abusivas, los aplazados sí, los... Ya, te, puedo, te puedo decir que jamás he dejado que, claro. que se aprovechen de mí de hecho jamás, crecí en el alto no te puedo decir ahí que las personas de hecho permitan o que voy pues, no. aprenden a defenderse solas, así que si alguna vez pasa, no lo que me deje muy bien. <ríe> es decir, muy bien. Salud por eso, sí. gracias Santos, salud. salud, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más, ya casi en la recta final de su programa Referentes. está con nosotros el galardonado del cine, del festival de cine de Beijing como mejor actor en la película Utama, pausa y volvemos con mucho más. Gracias por su preferencia. Continuamos con más en su programa Referentes. Vamos a entrar a este sector, queridos santos, de Bitácora, que es un sector donde nos ha sido difícil conseguir fotografías tuyas, porque sabemos que no estás en las redes sociales, pero sí las fotografías de, de, eh, que nos ha podido pasar la producción y que queremos que las vayas comentando para mi audiencia también. ...para que podamos seguir viendo un poquito más de la vida que tú has realizado... ¿no? ...del trabajo también y de la experiencia... ...adelante por favor con la producción, vemos en la pantalla eh, esta imagen... Eh, ...ahí está, ¿quiénes son ellos? Don José, Doña Luisa, mi persona y Alejandro Loaiza... Claro. ...esto es durante el rodaje de la película... ...de hecho ya aquí estábamos terminando los últimos días dijimos, no, no podemos irnos sin una foto juntos con la casita y así es como sacamos esta foto. En la película, tú eh, trabajabas con dos personas que ya son adultas, ¿no? Sí. ¿Recordabas a tus abuelos? De hecho, te cuento que la señora Luisa yeah. tiene un gran parentesco con mi abuela. Ah, qué lindo. Físicamente, físicamente. Y, en, y, y las dos son muy amorosas es muy difícil no quererlas. <risa> De hecho, sí, eh, ambas. ¿Te gustó mucho trabajar con ellos? Sí. De hecho fue una gran experiencia. Eh, para mí fue muy emocionante poder verlos anoche, por ejemplo, en la Premier. Claro. Verlos de tanto tiempo, sencillamente fue emocionante. Qué genial. ¿De dónde sí. son ellos, ¿sabes? Son de Santiago de Chubica. Ah, ya de Sí, del pueblo donde está, donde se hizo lo, la película. Qué genial, qué lindo, ¿no? A ver, eh, la siguiente imagen, por favor. Ah. ¿Qué es eso? Te llevas muy bien con los animales, ¿verdad? Esa foto me la saqué, a ver, estaba echado, el, to el torito estaba durmiendo. Ya. Yeah. Yo lo vi, de hecho, desde... Me fui, cuando me fui al campo, él era un bebé. Ya. Yeah. Yeah. Y aquí es, de hecho, de, de edad de, de un año, de hecho. La cuestión es que él estaba echado, yo quería sacarme una foto con él, no tenía... lo crié, entonces quería sacarme una foto con él, me echo al lado suyo, así, pero él me hace ese gesto. Mira. En realidad, sí sale esa foto Y me, me terminó encantando Y eso sí lo subí a mis redes sociales de Ah, mirá eh. Qué bonita foto, la verdad sí. ¿Tiene nombre el torito? El rojo, rojito Bueno, y esta imagen es Clever Eres Clever es, bueno. es una de las escenas ¿Qué le agradeces a Clever? Estás más gordito ahí en la imagen, ¿no? O no la foto, sé, no, no sé ¿sí? es, es algo extraño <risa> De hecho, <risa> Sí, había algo interesante. Doña, Doña Nati eh, nos daba mucho de comer. <risa> los mantería Claro. Es, él, por ejemplo, tiene, Stani, Don Stanis y Doña Nati son los dueños del hotel allá en el centro de Chubica. Fueron muy amables en hospedarnos y en atendernos y ellos nos dieron mucho de comer. Sí. Qué lindo. Tal es por eso. Es. En esa escena, ¿qué le agradeces a Clever, te decía? <risa> ah, ¿qué le agradeces? Al personaje. Eh... Clever me mostró una parte de mí que no entendía de, de, una, uh -huh. de, de un joven que vive en la ciudad. Uh -huh. Eso le agradecería. Gracias por eso. Te ayuda a ti a ser más empático y a ser más comprensivo. Uh -huh. Bueno, ya casi finalizando el programa, Santos... Eh, bueno, ahora que tú estás en el mundo del séptimo arte, sabes que así como hay el festival de cine al que has ganado tú en Beijing, hay uno de los festivales más importantes que tiene la industria cinematográfica en el mundo, como los premios Oscar sí. en Europa, los premios Goya. Y para ti, ¿qué significado tienen esos? ¿Aspirarías algún día a poder recibir alguno de esos premios? Algún día, sí. ¿Te Creo gustaría? Como cualquier otro soñador, sí. Este, ahora mismo la película pues va, va a estar en nuestra representación, pero no sabemos todavía si va a estar nominada. Uh -huh. Pero ojalá que sí, la película en cualquier categoría, porque ahí a, a ver, en la película Utama han estado profesionales, artistas con un gran talento, en uh -huh. dirección, cámara, uh -huh. en, en arte, en distintas categorías, así que ojalá que sí a la película le vaya bien y pues pueda llevarse un galardón. No lo digo como yo, como actor, no solamente, sino por todo el gran equipo que tiene Utama. Claro. Eh, ¿Sientes que eres un ejemplo para la juventud de la Ciudad del Alto? Eh, no. ¿Sabes? Hay, hay una razón por la que prefiero estar siempre al margen y porque no me gusta influir en las personas. Creo que el peor, el peor, la peor enfermedad que siempre ha tenido nuestra sociedad es haber creído en una persona que te promete. Bien, Es la que te lleva a la guerra y al conflicto uh -huh. por sus principios y sus ideas, porque tú la crees. Por eso en la, en la Biblia a las personas se las, ta, se las ve como ovejas o corderos. La mejor forma de tener tu propia opinión y de jamás dejar que alguien te influya es que tú mismo seas tu propio influyente. Y a mí no me gustaría, por ejemplo, lo digo porque creo que cada persona es especial en su claro. forma de ser. ¿ya? Pero para, para ser especial tú puedes ver y aprender, pero aprendes desde la discreción y, y el respeto, no, no de forma voluntaria. Es, ese era un problema mío con el sistema educativo. No tienen por qué educarme, yo puedo educarme. Uh -huh. Yo voy a aprender esta característica tuya, esto que, de, de ti, porque te admiro y porque me gusta. Pero no porque tú me digas que yo aprenda. ¿Bien? Entonces, decir que yo quisiera influir o ser una persona influyente, yo diría que ojalá que no. Porque quisiera que ellos sean originales uh -huh. en su forma de ser. Sencillamente. Claro. Bueno, ya para cerrar. Eh, Días atrás se llevaba adelante lo que la gente sabía también, pero nosotros como medio de comunicación estuvimos cubriendo lo que fue la premiere ¿no? de, de la película Utama. Si te tocara así como has tenido que hablar en otros países de la película y estuviera en la fila, en los espectadores, el niño, de, el niño Santos Choque, ¿qué le dirías? Sigue siendo tú mismo. Mira, yo en la vida no, nunca me imaginé hacer actor, pero llegué acá porque siempre hice lo que sentía. ¿ya? Este, si me daba curiosidad teatro, fue porque dije, tengo que aprender porque quiero, sencillamente. No sé a dónde me va a llevar, no lo sé, no tengo ni idea, pero tengo que saber por qué es así. Cuando me fui a las clases de computación pasó lo propio, tengo que saber por qué es así. Y eso me abrió muchas puertas, luego conocí una empresa, ahora mismo estoy en administración de empresas, digo, no estoy equivocado, es algo que me encanta. Entonces, yo diría, sigue siendo tú mismo. Eh, ahora mismo quiero hacer muchas cosas y espero hacerlo con bueno. el corazón, con toda la pasión del mundo. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Santos, por no. haber estado con nosotros 60 Minutos. Espero que lo hayas pasado bien. Gracias. Y pues, eh, ¿qué te podemos decir? Sigue adelante y que sea lo mejor para que puedas continuar haciendo el trabajo cinematográfico y que lo has hecho de excelente manera, ¿no? Necesitamos eh, decirlo porque los especialistas ya eh, y, y los expertos en cine saben del de trabajo extraordinario que tú estás realizando. Gracias, Alex. gracias Gracias a ti, a mí me, me encantó la plática, es, es bueno. <ríe> Sobre todo porque tengo que aprender a estar acá en Cámaras. Hay muchas cosas que quiero hacer en el cine. Así que gracias. Por Muy costos. bien. Estuvo con nosotros Santos Choque, el protagonista de la película Utama. Por supuesto, tienen que ir a los cines de nuestro país para poder disfrutar de esta extraordinaria película boliviana y por supuesto ver el trabajo de nuestro invitado especial. Gracias por habernos acompañado. Nosotros estaremos el próximo sábado, si Dios lo permite, con otro invitado especial. Adiós Bolivia. Nos vemos.